Me gustas. Me gusta ir a visitarte en bicicleta y del niño el recuerdo cuando bandido quería ser quedó en la motocicleta. Me gusta regalarte flores y mientras las llevo respirar sus olores. Que me tilden de rosado es el menos de mis dolores. Me gusta llevarte serenata aunque tú no tengas balcón y yo no tenga plata. Me gusta escribirte te amo en una simple servilleta, en una hoja, en un pedazo de papel y me motiva a llevar tatuado tu nombre en mi piel. Me gustas cuando recién te levantas, como una flor al amanecer, con el rocío del alba y ver tu sorpresa por llevarte el desayuno a la cama. Me gusta decir buenos días, buenas noches, cómo estás, cómo vas, solo por contemplar tus labios al hablar. Me gusta llevarte dulces, así pienses que te vas a engordar. Con las ganas que te llevo, te ayudo a bajar esos kilitos de más. Me gusta todo de ti. Cuando cantas en el baño y desnuda me modelas como la modelo del año, así me toque trapear por dejar el piso mojado. Pero sabes, pensándolo bien, hay algo que no me gusta. Saber que la maldita pelona algún día nos va a separar. El solo imaginar que a mi lado no estarás, que tus manos no me tocarán, me detiene el corazón. Y esa horrible sensación me pone al borde de la candela. Si no te puedo amar y esos ojitos arrullar, no lo dudaría ni un segundo para saltar. Si la muerte de tu lado me va a quitar.